Tiempo condicional, verbos terminados en ir, video número 29. Empezamos con el verbo teñir, to die. Yo teñiría, tú teñirías, él, ella, usted teñiría, nosotros, nosotras teñiríamos, vosotros, vosotras teñiríais, ellos, ellas, ustedes teñirían. Ustedes teñirían sus camisetas de color verde con amarillo. Vestir. To get dressed. Yo vestiría. Tú vestirías. Él, ella, usted vestiría. Nosotros, nosotras, vestiríamos. Vosotros, vosotras, vestiríais. Ellos, ellas, ustedes vestirían. La niña vestiría a sus muñecas con ropa nueva. Vestirse. To get dressed. Yo me vestiría. Tú te vestirías. Él, ella, usted se vestiría. Nosotros, nosotras nos vestiríamos. Vosotros, vosotras os vestiríais. Ellos, ellas, ustedes se vestirían. Los niños se vestirían sin la ayuda de nadie. Bendecir, to bless. Yo bendeciría, tú bendecirías, él, ella, usted bendeciría, nosotros, nosotras bendeciríamos, vosotros, vosotras bendeciríais, ellos, ellas, ustedes bendecirían. Nosotros bendeciríamos los alimentos todos los días. Impedir. To impede. Yo impediría. Tú impedirías. Él, ella, usted impediría. Nosotros, nosotras impediríamos. Vosotros, vosotras impediríais. Ellos, ellas, ustedes impedirían. El capataz impediría que los obreros se pelearan. Maldecir, to curse. Yo maldeciría, tú maldecirías, él, ella, usted maldeciría, nosotros, nosotras maldeciríamos, vosotros, vosotras maldeciríais. Ellos, ellas, ustedes maldecirían. Yo nunca maldeciría por ninguna razón. Conseguir. To get or to obtain. Yo conseguiría, tú conseguirías, él, ella, usted conseguiría. Nosotros, nosotras conseguiríamos. Vosotros, vosotras conseguiríais. Ellos, ellas, ustedes conseguirían. Nosotros conseguiríamos una buena casa. Perseguir. tuchéis. Yo perseguiría. Tú perseguirías. Él, ella, usted perseguiría. Nosotros, nosotras perseguiríamos. Vosotros, vosotras perseguiríais, ellos, ellas, ustedes perseguirían. El perro perseguiría al gato todo el día. Dormir, to sleep. Yo dormiría, tú dormirías, él, ella, usted dormiría. Nosotros, nosotras dormiríamos. Vosotros, vosotras dormiríais. Ellos, ellas, ustedes dormirían. El chico dormiría toda la noche si estuviera muy cansado. Gemir, to groan or to moan. Yo gemiría, tú gemirías, él, ella, usted gemiría. Nosotros, nosotras gemiríamos, vosotros, vosotras gemiríais, ellos, ellas, ustedes gemirían. El perro gemiría mucho si se sintiera solo. Derretir, to melt. Yo derretiría, tú derretirías, él, ella, usted derretiría. Nosotros, nosotras derretiríamos, vosotros, vosotras derretiríais, ellos, ellas, ustedes derretirían. La vela se derretiría rápidamente si estuviera encendida durante toda la noche. Expedir. To expedite. Yo expediría. Tú expedirías, él, ella, usted expediría. Nosotros, nosotras expediríamos. Vosotros, vosotras expediríais. Ellos, ellas, ustedes expedirían. Solo el notario expediría el certificado oficial. Predecir. To predict. Yo predeciría, tú predecirías, él, ella, usted predeciría, nosotros, nosotras predeciríamos, vosotros, vosotras predeciríais, ellos, ellas, ustedes predecirían. El reporte del clima predeciría mucha nieve para toda la ciudad. Recuerda, suscríbete totalmente gratis, comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl joven León, mi correo rjoven gmail.com Me gustaría recibir noticias tuyas. Este es el final de esta clase dedicada al tiempo condicional. Hoy estudiamos 12 verbos terminados en IR y este es el video número 29. Muchas gracias por ver esta clase y espero verte en un próximo video. Hasta la vista amigos.